ordena el aplazamiento de la presente audiencia fijada a los fines de conocer de la acción de amparo interpuesta por los accionarios que ya nosotros le, le hemos mencionado ¿verdad? contra el señor Jorge Nisalino, llegado de la Junta de Distrito Municipal de Senoví a los fines de que estos accionantes pongan en causa a los funcionarios que ya hemos referido en ningún momento la sentencia habla de exclusión muy por el contrario, el señor Jorge está metido hasta la tambora en esto. Él es el responsable fundamental de esto. El abogado Silvestre Abreu, representante legal de los vocales que componen la Junta del Distrito Municipal de Cenoví, negó este jueves que el director del distrito, Jorge Lizaldívar, haya sido excluido del expediente de acción de amparo a Incoada ante la negativa de ofrecer documentos que demuestran supuestas irregularidades en la administración de los recursos De las irregularidades que se denuncian él es el principal responsable si él no tiene nada que ver con eso que no es y nadie puede desvirtuar de, de, de ahora el tribunal va a determinar yo quiero en estos momentos que tanto el presidente del Consejo de Vocales como Ramón Arias también hagan un aporte importante a esto porque no podemos permitir la desinformación venga de donde venga, no aceptamos eso, la justicia tiene que ser imparcial y yo sé que estos son medios de comunicación veraz, que reciben a todo el mundo pero que nosotros tenemos que venir aquí a decir la verdad como debe de ser Marino Morán, vocal de la Junta Distrital, manifestó que solo exigen la documentación pues no se trata de algo personal contra Saldívar eh, Nosotros hemos venido a desmentir que era publicado ¿verdad? por estos medios